Luis Rosario Socía, quien es el director provincial de salud aquí en la provincia de Duarte. Miren, tenemos también con nosotros a José Mercado y está nuestro querido amigo, dirigente del colectivo de Organización Popular MENA, que está con nosotros ambos. Con ambos vamos a conversar acerca de los resultados y de la valoración del proceso huelgario que se escenificó aquí en San Francisco de Macorís el recién pasado lunes, lunes día 15 de este mes. Así es que saludo, buenos días, mercado. Sí, buenos días a ustedes y al pueblo franco-macorizano y dominicano en este sentido general que escucha este espacio. Cómo no, cómo no. Buenos, buenos días, día. ¿cómo tú estás? Bien, bien. ¿Qué hay de nuevo? Buenos, buenos días. Eh, a tan escuchado programa, especialmente a ustedes, y no solamente a la población de San Francisco de Macorís, sino de la región y parte del mundo, porque entendemos que este es un espacio que trasciende la frontera de República Dominicana Así es. a otras latitudes. Así es, a través de los medios bueno, digitales. Bueno... ¿Cuál es la valoración? Vamos a comenzar contigo. ¿Cuál es la valoración del, del movimiento que se dio el recién pasado lunes? Bueno, nosotros entendemos que eh, la valoración hay que verla en dos ámbitos. Porque hay gente que dice si hubo éxito o no hubo éxito y cuáles eran los objetivos. Nosotros decimos que el movimiento fue un movimiento exitoso en virtud de que el discurso que sostenían las autoridades municipales y nacionales, de que este era un movimiento que estaba tendente al fracaso, porque era en un espacio de festividades navideñas, se le cayó y quedó derrotado, porque el pueblo entendió que independientemente de las festividades, las eh, demandas que ellos están sustentando y levantando a través de la conducción de este colectivo, parece ser que son más importantes que los que podrían ser las actividades festivas. Y en ese sentido, la población determinó apoyar de manera militante la jornada de lucha programada por 24 horas. Aparte de eso, eh, se puede ver como una alta eh, un alto logro que aquí en los últimos años, el movimiento social y popular no tiene que hacer presión para que los comerciantes apoyen un movimiento. Antes, ustedes saben que se hacía presión, se le hacía cerrar a la fuerza, algunas veces hasta eh, bombas de estruendo le tiraban cuando abrían. Ahora hemos dejado que sea la voluntad de ellos, sin embargo, han estado asumiendo y han estado cerrando sin ningún tipo de presión. Bien. Otro de los elementos que son valorativos e, e importantes es que los comerciantes entendieron que ellos no podían colocarse de quienes venían falseando y traicionando al movimiento porque un movimiento el del 24, 28 de abril fue suspendido por las gestiones que ellos hicieron para que concurriéramos a un acuerdo, posteriormente no cumplieron y después en junio, el 14 de junio, lanzamos otro movimiento y también no solamente se traicionó al pueblo, también se traicionó a los comerciantes que sirvieron como mediadores, no a nosotros como colectivo, porque nosotros sabemos cuáles son las posturas y las actitudes de este gobierno Bien. y de otros que han pasado también. Gracias Felipe. Hay una cosa, yo quiero aprovechar el momento que ustedes están acá. Aquí se ha dicho, eh, en este programa se criticó la rigidez con que se manejó el tema. ...del proceso... Eh, ...del movimiento... ...del proceso huelgario. ...y se decía que ni siquiera... ...tuvo valor para el movimiento... ...para ustedes... Eh, ...el hecho de que la gobernadora... ...civil y provincial le haya pedido... ...por favor que detuvieran eso... ...eso fue una crítica que se hizo aquí... ...la hizo ayer a, a al ...al planteamiento... ...del movimiento... ...y yo pregunto en este momento... ...basado en eso que decía él y que el movimiento se dio, ¿qué resultado pueden ustedes mostrar en lo inmediato de, esa, de ese par Sí, lo que pasa es que no basta con que se pida que por favor no se efectúe un llamado a huelga. No estamos de favores. Ahí hay un pliego de demanda que deben dar respuesta. Y nosotros le hemos pedido por favor... ...por compromiso... ...y por responsabilidad que cumplan con el pliego de demanda... ...que pienso... ...que es más abarcador... ...y... ...ni por responsabilidad... ...ni por compromiso... ...ni... ...por favor... ...ellos han cumplido... ...con la gente... ...de Vista Nueva que exigen agua y calle... ...recogida de basura... ...con la gente de Mamá Tingó, ...de Manhattan, de Nuevo Amanecer... ...de Jesús de Nazaret... De los espinos, los jardines, Villotencia, Gumancito, las Caobas, las Javielas, Villarreal, estamos hablando de todos esos sectores que carecen de agua, que carecen de calle, y ellos ni por favor, ni por compromiso, han cumplido con eso. Entonces, ante mm. esa situación, ellos se descalifican. Zona, Son zonas ocupadas violentamente, en la gran mayoría, sin ninguna. Programación, Eso también hay que decirlo. Bueno, sí, fueron ocupadas violentamente por la policía. Hasta tal punto. No por, de, por, por, por el pueblo, o sea, por un grupo, por grupos de protestantes. Hasta no, tal no, punto. No, no por la policía. Hasta, hasta tal punto de que al presidente de la Junta de Vecinos Mamá Tingó, el mayor de Lobe, de Vista del Valle, lo manda a buscar. Y él va, como siempre, cada vez que la policía requiere. Y cuando llega le pregunta a usted, apoya la huelga y él le dice que sí, si le dice usted está preso. Y ella ¿Y en la noche cuando lo sueltan. ¿no? No un chiste para que tú veas la eficiencia de la policía. <risa> sí. Es un chiste, pero... <risa> bien. Discúlpame, e, <risa> eh, Mercado. Mercado. Eh, concluye eh, la idea. Dale oh, que concluya no, la, ok, la idea. Entonces, nosotros decimos que nunca antes contra un movimiento huelgario se había desplegado una campaña como la que fue desplegada contra este movimiento que convocó el colectivo. Hasta tal punto de que, bueno, contrataron bocinas al por mayor, hasta tal punto de que hicieron reuniones con periodistas. ¿Con periodistas? Sí, con periodistas, ofreciéndole incluso publicidad con el objetivo de que no se refirieran a la huelga o que si se referían, fuera en contra de la huelga. Todo, bueno, eso se, todo eso ah, se hizo aquí Entonces ¿Cuáles pe periodistas acudieron a ese lugar? ¿Usted reunión? sabe cuáles fueron? Fueron muchos periodistas Eso, se, eso, eso está <risa> este, Todo el mundo lo sabe aquí Sabemos do, incluso ¿Dónde lugar, se reunieron? Y el lugar Fue ahí en el, en el Hotel Paris ¿En el New Paris? Se sí, sí, sí. De mi amigo, con mucha mi hermano, okay. el Gustavo, Lo hicieron con mucha ver. torpeza Claro está, con mucha torpeza porque metieron la pata en todos los casos, tratando de contener esta huelga. Y posterior a la huelga, como fracasaron estrepitosamente, y el pueblo le dio una bofetada, y entonces nosotros podemos decir cuáles fueron los resultados Bueno, Los resultados, ellos decían cuando fuimos a buscar a los presos, que ya habían conseguido el objetivo. Nosotros decimos no, la huelga fue un éxito, el objetivo no se ha conseguido y la historia no ha culminado. De manera que entonces ante esa situación, de que las autoridades no han dado respuesta. ¿Cuál debe ser la actitud del movimiento? Bueno, pero ya hay un compromiso firmado y escuchamos al alcalde que entonces habla de que el ministro de Obra Pública dijo tal cosa. Bueno, pero no queremos que no hable el ministro, es usted. Usted firmó un acuerdo y usted debe responder por él. No nos meta la procesión por otras calles y no por donde es. Entonces, en ese sentido, nosotros decimos que la huelga fue una bofetada a esas autoridades y que fue un mensaje también de todo el pueblo de San Francisco de Macorís de que o ellos cumplen con los acuerdos, y ahí tenemos que estar claro en lo que ellos decían, es en noviembre, es a mediados de noviembre, en víspera de Navidad, y claro está, en víspera de Navidad, ciertamente que el pueblo hizo un gran esfuerzo, y eso debe mandarle un mensaje, que el pueblo se paralice, que la gente deje de elaborar en noviembre, precisamente. Una pregunta, eh... Durante los 16 años pasados, esos barrios tienen como 20 años, ¿verdad? Una de, la, una de las cosas ¿Cómo? que ellos han venido... Tienen como 20 años, ¿verdad? Hay una parte. Sí. Hay una parte. Son necesidades sentidas de agua, de luz, de alcantarillado, de pavimentación de las calles. Yo no creo que es justo que a un año y dos meses se le someta una presión a un Estado... Así tan rápido, yo creo que fue algo desesperada. Por eso mucha gente en el pueblo lo cree, como que detrás de ese movimiento huelgario hay otras inquietudes. Bueno, me parece que ese viejo discurso. De no, de nuevo, apenas tiene un año. No, no, es no. el viejo discurso de querer decir que la huelga política, que hay partido detrás de eso. Vamos a ser claro en esto. Es como algo como desesperado, Va, tan rápido. Vamos a ser claro en esto, porque yo no sé dónde estábamos cuando el colectivo, junto con la coalición de organizaciones de Cibao, le hizo dos huelgas regionales del PLD. Y le hicimos aquí huelgas locales y manifestaciones, cientos de manifestaciones, con esas demandas. Algunas de ellas las conseguimos. Algunas de ellas las conseguimos, incluso... Eh, Ahora, ustedes, tan se, ustedes pueden estar seguros que esas reivindicaciones van a ser cumplidas. Sí, pero debo referirme a eso. Las 24 horas de luz en la zona de Mamá, Tingó, Vista Nueva, Salvador, todo eso se le arrancó con una huelga, convocada un 28 de abril, un 24 de abril al gobierno de PLD. Ahora bien, cuando ustedes establecen que hay sectores de eso y parece que muy mal informado eh, Andrés Cuesto, va a dar un primer picazo de los muchos que han dado aquí en San Francisco de Macorís, que han llenado la calle de hoyo, y, no, este no, sí, no, no, y, y dice que este barrio que tiene 20 años exigiendo calle y luz, muy desinformado, ese barrio Mamá Tingó no tiene 20 años, ese barrio Mamá Tingó ahora cumple 5 años. Ahora va a cumplir cinco años y va hablando de la bondad de Luis Abinader y de la transparencia de ese mismo Luis Abinader, que aparece en los papeles de Pandora, por cierto. Sí. de, tan, de tan, tan transparente que es. Sí. Entonces, sí. nosotros. Y, y eso es delito. ¿Eh? Y eso es delito. Sabemos claro que lo que sí. se oculta detrás de eso. Presente una denuncia ante la justicia. Bueno, pero aquí, bueno. Pero aquí eso está denunciado. Son no, no, no, pero presente un expediente. Es, es la justicia que tiene que perseguir eso. Además. No, pero tiene un ciudadano que puede presentar. Pero presentar, son los mismos. Son los mismos que presentar. nos llaman. Son los mismos que nos llaman a pagar más impuestos y son los mismos que evaden impuestos. No, pero ¿para qué se necesitan los impuestos? Para lo que ustedes están exigiendo. Pero han cogido prestado más de 10 mil la, millones y qué la han hecho con ellos. La organización de los estados nos llama. A derechos y a deberes. No, lo que pasa es. Son dos es, cosas. Lo que pasa. A veces solamente se pide que hagan, que hagan, que hagan y no bien. queremos cumplir con los Muy deberes. Bien. Pero son los que no aumentan okay. el combustible que se los soneran eh. a la barrigol y se los soneran a punta cana eh, sí. y se lo soneran a la cervecería. Va. Señor Mercado, con relación al proceso huelgario, vimos en esta ocasión eh, algunos grupos eh, que manifestaban su desacuerdo con, con la huelga, incluso. Vimos algunos dirigentes, yo de, de manera particular me sorprendí, eh, haciendo el llamado al pueblo de que realmente eh, no debían apoyar la, la, la huelga. Eso me pareció extraño entre grupos que, que buscan el mismo fin. Eh, ¿Qué está pasando con el movimiento popular de San Francisco de Macorís? Bueno, lo que pasa es lo siguiente. Esos que venían y sostenían eso con esos argumentos, decían, no han hecho una obra, no han cumplido con ninguno de los acuerdos. Esos mismos fueron al Palacio Nacional. En una gira. ¿Cómo que una y, gira? Claro. Y dicen, no, no han hecho caso. Y entonces, pero venga acá. Y si a usted no le han hecho caso, ni a nosotros tampoco, y se comprometen y no cumplen nada, entonces la campaña usted debe tenerla contra quienes no cumplen. Pero es sospechoso que la campaña la tienen contra la reacción justa del pueblo ante el incumplimiento de las autoridades Entonces eso mismo Que le pichan el juego a quién, A su comunidad que no le recoge la basura A su comunidad que no le llega agua A su comunidad que tiene calles inservibles O le pichan el juego al gobierno Ellos deben explicarle eso A su comunidad Y mientras ellos pronosticaban Mientras ellos hacían todos los malos presagios De que ahí en esa zona de los Pinos, Por ejemplo decían va a fracasar el movimiento El movimiento ahí se dio un 100% Entonces ellos deben ver quién es que no sintoniza con su población, si ellos o el colectivo. ¿Le dieron fecha a ustedes para eh, el, el inicio de las obras? ¿Ustedes tienen algún documento, firmaron algún documento que dijera, miren, en el qué sé yo, el 30 de octubre vamos a estar nosotros eh, con los equipos en Mamatingó, en Vista Nueva, donde sea? ¿Le sí, tenemos documentos de los cuales podemos conseguir la copia, firmado por el senador, firmado por la gobernadora. Olmedo Cava, firmado por eh, el alcalde. Esos documentos establecen un plazo, a la fecha de la firmación, un plazo de 21 días. Y esos 21 días pasaron el día 19 de, de, de mayo, pasaron el día 19 de mayo y no se ejecutó. Una sola obra de esa Es que, Mercado, ninguno de esos que firmaron Tienen opción de decidir Construir una obra bueno, no deben firmar sí, entonces no, sin nombre Bueno, de... está bien, no debieron firmar Te debo Pero no ninguno de los cuatro que tú mencionaste no, Ni el senador, espérate ah. Espérate Felipe, ni el sí. senador Ni la gobernadora, la gobernadora es un enlace O sea, no hay Si tú me dices a mí, me lo firmó el ministro de Obras Públicas Supongo que está el presidente del Poder Ejecutivo Espérate un momentito, eh Supongo que ella es representa el poder. Sí, ejecutivo. pero la representación de un gobernador no puede obligar al poder ejecutivo, por una firma que ella ponga, a que haga una calle o haga o tire un asfaltado. No, entonces esas son de las cosas que hay que aclarar aquí. No, lo bueno modo. es, doctor, sí. lo bueno es, déjeme decir esto, lo bueno es que todos nosotros, como, como nación, como pueblo, pedimos transparencia, pedimos pulcritud y buen uso de los recursos del Estado. Esta sobra, con todas las intenciones de esa gente que firmaron ahí, se tenía pretendido iniciar con, con las fechas establecidas, porque así se nos había dicho. Yo participé en reuniones allá, pero ¿qué sucede? Ahí tenemos el, el, el, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que hay que tener hasta por una coma, señores, para ser transparente, hay que tener un poquito de paciencia y de tiempo en la elaboración de los proyectos. Luego, las licitaciones de esas obras que tienen que hacerse transparentes para que todas las empresas que quieran puedan participar. Y eso se lleva tiempo. Para mí, para mí, el hecho de que tan temprano todavía eh, no se hayan iniciado se debe básicamente a, a, a lo que es el protocolo, a lo que es la burocracia interna de lo que tiene que ver con la transparencia. Porque ese departamento de compras y contrataciones, señores, eso es bien delicado. Y ninguno de nosotros está dispuesto a que el nombre de uno después ande rodando por un caso de una obra que se tenga que trabajar en mayo y que se tiene que trabajar y que se tiene que esperar para iniciar en agosto. Ahora, yo tengo la confianza, la certeza y la seguridad de que esas obras se van a hacer. Porque hay eh, todas esas obras están ahí ya ...en proceso de licitación. Bien. Sí, pero hay algo que bueno que conozcamos. Esos acuerdos tienen unos antecedentes y fueron firmados por primera vez en abril. Y no solo eso, si son tan transparentes, porque entonces no cumplen con la ley en lo que tiene que ver con el pago de la prestación a los trabajadores cancelados del ayuntamiento, eso es de ley y eso tiene eso, tiempo eso es entonces asunto, no podemos tener ahí es doble cero en una cosa hay que cumplir es un asunto estatal y en otra y en es otra es no hay que cumplir local. además Yo estoy hablando a nivel no hay nacional. que hacer ningún tipo de licitación para regalarle 100 millones a los artistas más millonarios de este país. No hay que hacer ningún tipo de licitación para Ajá. que el día de la madre los legisladores se repartan 50 millones de pesos. Ajá. No hay que hacer ninguna licitación para que ellos se cojan el dinero Pero a través de barrilitos. Sí. Yo hablaba con el senador Pero Franklin Romero. Horas, sí. Franklin Romero. Y él me decía, no, lo que pasa es que mi función es legislar. Claro, pero no es función de los legisladores tampoco lo de Basilito. Pero firmando ese documento rebasó su función. Sí, claro. <risa> pero... usted, usted, usted no es obra pública. Pero lo, claro. pero lo de Basilito no Señor es función Demiric, de ellos tampoco. Usted, Ahí sí es bueno. ¿Ustedes se acuerdan de la nueva bueno. obra que anunció en la primera visita del presidente aquí, que fue precisamente Franklin que la presentó? Sí, sí, sí. Y todavía hoy, que estamos... De, de esa fecha hoy, hace como un año... Y el único no, proceso. Siete, siete eh, ocho meses y pico. Sí, el único proceso que está más avanzado es el puente de, de, no. de, de Ugamba y no se ha podido todavía. No, eh, eh, oigan, ¿Y man, para qué hay que dar un y no van a no, trabajar? No, no, no. Porque, ahí todavía no, es, no eso, se ha ido ni siquiera a evaluar las casas que no, tienen pero que tumbar, No, no, no, no. Felipe, Felipe, pero, pero está el proceso es ya de evaluación lo, de licitación. Lo que está, pla lo que está planteando es primero hay un sí. proceso sí. Sí, sí, que sí, es burocrático. Sí, sí, sí pero van sí. siete sí. meses y medio sí. para ese proceso y todavía no han comenzado ni siquiera sí, con no las aceras el y los contenidos. levantamiento todavía, levantamiento Oye, técnico. Eh, porque el porque porque problema es no lo ha siguiente, hay una que necesitan de esas licitaciones pero las aceras los contenidos y ese tipo de cosas no necesitan quisieron licitaciones Sí, que que hay que hay hay precisamente por eso precisamente por eso está hoy nadie metido en un problema serio, sí. ahí se van a ir más sí. de 15 funcionarios y eso es lo que no se debe de hacer apresurarse por como, como, como se fue como se fue mira, eh, porque él tiene razón como se fue eh, eh, cómo se llama Peñaguaba cuando repartió 100 millones de pesos de manera bueno, irregular y que con el se dijo irregular y ahí no hubo un solo óyeme, sancionado pero ahí, ahí entra no, el proceso no, pero, pero, pero, pero, de la justicia mira, mira las autoridades la las autoridades no, la crearon el ambiente crearon el ambiente claro. para que la huelga se se, se convocara ahora eh, yo, ¿Por qué? Porque ninguno de los que firmaron esos documentos tienen opción de tomar una decisión ejecutiva que pudiera poner en práctica la creación, la elaboración de una obra de la magnitud como la que ustedes están pidiendo en, en, su, en su pliego de condiciones. Ahora bien, quizás mucha gente no entiende que cuando aquí se hace una huelga, la provincia que aporta un 8% al Producto Interno Bruto, que eso significa... Ma, casi 3 mil millones de pesos diarios, sí. casi 3 mil millones de pesos diarios, de los cuales San Francisco de Macorís aporta el 70% de esos 3 mil millones, que no voy a calcularlo porque yo soy muy malo. Pero, déjame, darte <risa> pero, pero déjame terminar fondo ahí la mismo, idea. Ahí mismo okay, para la dale, idea tuya. Dale. Este año la provincia de Duarte va a recibir 600 millones de dólares en remesa, aproximadamente. Exacto. Óyeme, eso es una millonada. Entonces, ¿qué significa eso? Que un día de huelga paraliza todo eso. Yo lo, que, yo lo que le voy a decir a ustedes dos acá, los dos son amigos míos. Felipe lo quiero muchísimo, fue mi alumno. Y a Mercado lo conozco Como de hace muchísimos, de muchísimo tiempo. Y sé que es un hombre de lucha. Además, un dirigente muy enjundioso. No es el clásico... Tipo que te anda diciendo disparate por ahí, sino que usted oye el discurso que tiene. Es un discurso construido sobre la base de unas ideas. ¿no? Entonces yo lo que les quiero decir, cuando ustedes convoquen una huelga, piensen en estos números que yo le estoy dando y sobre todo piensen en lo siguiente. Hay un grupo de gente que es el chiripero, el que vende el frío frío, el que vende la piña, el que vende... Hay una serie de gente, incluso hasta los que van a buscar el servicio médico gratuito, se perjudican con eso. ¿Cómo? Ocho de Exactamente. Ocho puntos de vacunas se suspendieron. Todos los vacunas que es como estaban antes. Felipe, bueno. hay algo más. Ese chiripero que usted me menciona. Son los que participan en el movimiento. De... Vive en los jardines, vive sí. en Mamá Tingó, sí. vive en Manhattan. Sí. Y es el que presiona y establece que algo hay que hacer porque no puede salir. Porque el lodo no se lo permite. Sí. Porque los niños llegan llenos de lodo a la escuela, porque cuando va una ambulancia o va a la pro, policía a incluso, no hay forma a de A propósito, yo vi ahí, porque yo estuve el viernes allá cuando se puso el primer poste simbólico bien. de la electrificación que van 135 lumbreras y otras cosas que el, el suelo que hay ahí, el barro que hay ahí, se presta muy bien para la alfarería muy bien. Sí. Que sería bueno hacer un taller, un taller des, de eh, y elegir algunos municipios sí. de ahí para instruirlo para hacer alfarería. Muy buen material. Sí. Bien. yo Pero me no, llevé bien. una muestra y lo tengo en el laboratorio, ¿eh? no muy, muy buen material. Oye, no, no. No para calle porque se vuelve No, no, no, no, no, no. Pero no, para alfarería. Es Es una mano. Que ese fue ¿Eh? el material que le tiraron. Eh, eso, Entonces, eso es una oiga, buena manera ellos, para ellos crear pasaron, empleo. Oiga, ellos le pasaron el greda donde se le había tirado material para que no se hiciera lodo. Se lo llevaron con el greda no, no, y no, entonces no. le tiraron es que, ese material es que, que para eso es no Es eso sirve. no es para pasarle la mano, es que eso es para hacer Un mensaje al final, sí. antes de que terminemos con la entrevista, prácticamente conversatorio que hemos tenido verdad en el día de hoy con José Mercado y Felipe Mena. Bueno, vamos a comenzar okay. por aquí, por okay. este lado. Eh, Adelante. El mensaje nuestro es llamar a la población para... Participar en la importante asamblea que vamos a tener el 28 de este mes Para evaluar lo que fue el movimiento pasado de este 15 Y ahí aprobar el plan de acción que vamos a poner en práctica de ahora en adelante Entonces nosotros esperamos a todos los miembros del colectivo A los que no son miembros del colectivo y, e instituciones que quieran acompañarnos, que pa, se den cita ese día, que luego nosotros iremos le diremos dónde va a ser esa asamblea. Bien, ¿cómo no, mercado Sí, nosotros pensamos que las autoridades tienen que reflexionar sobre lo que fue el mensaje que le envió esta huelga como tal. De no hacerlo, seguirán con el, como el toro bravo y chocarán con una pared de que ese pueblo movilizado Queremos también, como ratificar esa asamblea de día 28 a todas las organizaciones. Llamamos a la unidad del movimiento popular y a la bocina queremos decirle que ratifiquen también por el hecho de que este fue un mensaje del pueblo y de no hacerlo andarán como cadáveres pudriéndose en la calle. <risa> mensaje muy duro, ¿eh? Bueno, señores. Nosotros eh, agradecemos infinitamente a Felipe Mena y a José Mercado haber estado con nosotros, ¿verdad? Ustedes han visto esta entrevista que luego se convirtió casi en un, en un conversatorio, ¿eh?